Amigos, amigas televidentes, muy buenos días. Como siempre, gracias por acompañarnos a esta hora en la primera emisión de su noticiero Ciudadano. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos con la revisión de los titulares. Reuniones bilaterales, G77 más China y temas ambientales componen la agenda que cumplirá el presidente de la República, Lenín Moreno, en su viaje a Nueva York. Patricio Zambrano asume el cargo de ministro de Defensa.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 el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció que el lunes 2 de octubre presentará oficialmente el contenido de la consulta popular. Este aviso lo realizó la noche de este lunes 18 de septiembre durante el programa semanal El Gobierno Informa, en donde también pidió a la ciudadanía enviar a su despacho, máximo hasta el 26 de septiembre, sus propuestas de preguntas. Asimismo, el jefe de Estado se refirió a la cámara oculta encontrada en su despacho y sobre la Universidad Yacha y Ciudad del Conocimiento. Con ciudadanos. Vamos a la consulta popular. Quiero agradecer el apoyo de ustedes. Celebro que se haya abierto un sano diálogo acerca de las preguntas. A quienes quieran hacerlo, les pido enviarlas a mi despacho máximo hasta el 26 de septiembre, pues el lunes 2 de octubre presentaré oficialmente el contenido de la consulta. Al mediodía del día jueves 14, el personal de seguridad de la presidencia detectó un punto de calor en la pared de mi despacho. Ellos destapan una cinta adhesiva del mismo color de esa pared y descubren una cámara oculta que al pasarle los sensores se evidencia que estaba funcionando. Y se me comunica, extraño, de ello recién al día siguiente, cuando estaba a punto de viajar a la ciudad de Guayaquil. Mientras tanto, durante esas 24 horas, el mismo servicio técnico que venía monitoreando esa cámara desde la administración anterior accede a las oficinas y qué casualidad, ¡Qué casualidad! En el momento en que la Fiscalía realiza la inspección el viernes en la tarde, los cables aparecen desconectados. La primera pregunta es, ¿por qué había una emanación de calor en la pared la mañana del jueves? Tuvimos la ocasión de visitar Yachay, ciudad del conocimiento. Fuimos con enorme expectativa de este proyecto emblemático. Lastimosamente nos encontramos no con una ciudad, sino con apenas un barrio a medio construir con calles polvorientas, grandes edificios con fallas estructurales cuya construcción fue paralizada en mayo y junio de 2015, estudiantes en aulas prestadas por un instituto tecnológico, laboratorios sin equipos de ventilación, laboratorios químicos sin equipos de ventilación o extracción de gases. No perseguimos a nadie, pero tampoco encubriremos a nadie. Hemos pedido que con caloría haga los exámenes que corresponden para determinar posibles responsabilidades.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 218 ecuatorianos que residen en el exterior rindieron este sábado el examen de ingreso al posgrado EXAIP 218 con el objetivo de otorgar financiamiento para estudios de cuarto nivel en instituciones de educación superior con prestigio académico nacional e internacional. Esta evaluación es parte del proceso de selección para los programas de beca convocatoria abierta 2017 para el exterior y posgrados nacionales 2017 que oferta la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación CENESID. El examen mide destrezas verbales, cuantitativas de razonamiento, analítico e idioma, factores determinantes para garantizar el éxito en sus estudios de posgrado. Los aspirantes rindieron esta importante evaluación en los diferentes consulados ecuatorianos que se encuentran en 26 ciudades del mundo y 18 países, que incluye Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Gran Bretaña, Guatemala, España, entre otros. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. La Secretaría de Educación Superior y el Ministerio de Economía y Finanzas brindaron una rueda de prensa en la que se refirieron al presupuesto de las universidades. Tiene que ver básicamente con la ejecución de lo que resta de este año. Esta preocupación era lo que resta de este año. No olviden que el presupuesto del 2017 es prorrogado precisamente porque es un año de transición. En la medida en que teníamos una recaudación 2016 baja de IVA y de renta, el FOPEDEUCO disminuyó en aproximadamente 70 millones. Con este ejercicio de re del fondo de los años anteriores, virtualmente está cubierto completamente las necesidades de operación, de funcionamiento, de actividad docente y de gasto de todas las universidades. Esta es una buena noticia esto tranquiliza y es a lo que nos hemos comprometido, hemos hecho esto en el marco de la ley, como ha señalado el ministro este ejercicio de reutilización del fondo de años anteriores es un recurso que la ley le da al Ministerio de Finanzas En virtud de que ya se está construyendo el presupuesto para el año, la reforma presupuestaria para 2018. Se va a invitar a las universidades y escuelas politécnicas a talleres que se desarrollarán las siguientes semanas en conjunto con la CENESID y el Ministerio de Economía y Finanzas para que con las directrices que nosotros establezcamos en el marco de la ley, eh, las mismas entidades educativas puedan formular sus presupuestos que serán entregados para eh, incluirlos en la reforma del presupuesto general del Estado con todos estos elementos técnicos y de tal suerte de que esas mismas puedan establecer los recursos que necesitan para su operación normal durante 2018, que se espera que sean con recursos superiores a 2017 por la eh, buena recaudación que se está evidenciando ya en estos meses y que auguran que… La economía presenta algunos signos de recuperación que se traducirán efectivamente en mayores recursos, en este caso, para las universidades y escuelas politécnicas. Así que, Amigos, amigas televidentes, aquí hacemos una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos con más noticias nacionales.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 31.399 militares en servicio pasivo podrán elegir a sus representantes en el directorio del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Las listas se califican hasta el próximo 15 de septiembre y estarán integradas por un oficial militar y dos suplentes, además de dos militares de tropa y dos suplentes por cada uno, todos en servicio pasivo. El proceso estará supervisado por el Consejo Nacional Electoral y contempla 26 recintos, con 58 juntas receptoras del voto, que se distribuirán en 22 provincias, a excepción de Bolívar y Cañar. Todos los afiliados en servicio pasivo pueden ejercer su derecho de elegir a quienes velarán por sus intereses en el directorio del ISFA. Más información en defensa.gov.es y en la página del ISFA, isfa.mil.es. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos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 Y en una rueda de prensa, el Consejo Sectorial de Seguridad informó la, sobre las estrategias que se aplicarán para la ejecución del estado de excepción en Zaruma, decretado por el presidente Lenín Moreno el pasado 14 de septiembre. Hasta el momento se han dispuesto 199 efectivos militares y policiales en la zona para brindar seguridad a los ciudadanos. Ya se han dispuesto la, las movilizaciones o la movilización de las entidades eh, operativas, tanto Fuerzas Armadas, Policía Nacional, y también de los entes de control como es ARCON. Que hay que informar en este momento a la ciudadanía, la siguiente por favor, que en este momento tenemos 49 eh, concesiones que están inscritas o están delimitadas en este polígono de intervención que están suspendidas. De estas eh, 49 concesiones se va a hacer un análisis técnico eh, detallado de cuáles son las que tienen una influencia negativa eh, directamente en el centro histórico de Saruma. Y vamos a aprovechar también esta, esta coyuntura, lo hemos conversado con el Ministerio de Minas y Larcón, para que en, durante todo este proceso eh, verificar cada uno el cumplimiento de los requisitos de operación de las, de la, de las concesiones, como son la licencia ambiental, el permiso de, de Senagua, etcétera, todo eso lo vamos a aprovechar porque hemos podido evidenciar que no, no todas han estado operando con, eh, con el cumplimiento legal. Ya el día de hoy se ha decidido ya que la Secretaría de Riesgo nos presente el informe técnico, lo más seguro es que en las próximas horas tendremos que demoler la escuela y hacer una intervención en esa área. Así que las diferentes unidades ejecutoras que irán requiriendo estos recursos van a poder disponerlos sobre la marcha conforme van ejecutando estas acciones. Un estado de excepción siempre debe tener la debida justificación. Es restrictivo de derechos, como sabemos, pero están específicamente mencionados los derechos que estarían restringidos, uno de ellos la inviolabilidad del domicilio. La ciudadanía tiene que colaborar, no es solamente el Estado el que tiene que dar aquí la alternativa. Eso no se puede hacer sin que la ciudadanía esté consciente del momento que está atravesando Zaruma y que para eso pues, el Estado está previniendo un riesgo mayor. Durante tres días la ciudad de Guayaquil fue el escenario en donde se desarrolló el Travel Market Latinoamérica. En este evento Ecuador dio a conocer las maravillas de sus cuatro mundos.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 En las noticias del mundo les contamos que según un importante medio de Estados Unidos, el país podría cambiar su postura sobre el acuerdo de París que tiene que ver con el cambio climático. Les contamos esta y otras noticias en el siguiente resumen. ¿Cambiará de rumbo la administración Trump en su postura sobre el acuerdo de París contra el cambio climático?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 La jurista Raquel Dodge asumió el lunes como nueva fiscal general de Brasil en momentos en que el país lucha con una serie de escándalos de corrupción que asocian a funcionarios de primer nivel del gobierno con las mayores empresas nacionales. El Ministerio Público debe promover justicia. El Ministerio Público debe promover la justicia, defender la democracia, velar por el bien común y por el medio ambiente, asegurar voz a quien no la tiene y garantizar que nadie esté por encima de la ley y que nadie esté por debajo de la ley. Esteja. Abaixo la ley. Dodge, de 56 años, evitó mencionar La operación Lavallato Una extensa investigación que reveló la red de sobornos En la estatal Petrobras Y que ha salpicado a políticos de todos los partidos Incluso a niveles presidenciales El país pasa por un momento de depuración el país pasa por un momento de depuración. Los órganos del sistema de administración de justicia tienen en el respeto y la armonía entre las instituciones la piedra angular que equilibra la relación necesaria para hacer justicia en cada caso concreto. en cada caso concreto Doge es la primera mujer en ejercer como procuradora general de Brasil. Llega en reemplazo de Rodrigo Yanot, quien dejó abiertas denuncias contra el presidente Michel Temer y los exmandatarios Luis Ignacio Lula da Silva, Dilma Rousseff y José Sarney. Las fuerzas gubernamentales sirias avanzan en Deir sur. El ejército de Al-Assad asegura que ya tiene el control total de las cercanías del aeropuerto militar de la ciudad Que está parcialmente en manos del llamado Estado Islámico desde 2015 Con ayuda de sus aliados, Hezbollah, Irán y Siria Las tropas regulares consiguieron romper hace dos semanas el cerco de los yihadistas Que asediaban la mitad de la urbe controlada por el régimen en la ofensiva, el ley está perdiendo uno tras otro todos los centros vitales allí. Deir -Azur tiene valor estratégico, de ahí que haya una carrera contra reloj por ver quién consigue expulsar antes a los yihadistas, las fuerzas sirias o el combinado kurdo-árabe que avanza desde el norte. Los civiles que escapan de Deir -Azur lo hacen a las zonas liberadas por las fuerzas democráticas de Siria, como esta mujer. Los aviones bombardeaban de manera indiscriminada, dice. Murieron muchas personas, incluidos niños. Muchas casas fueron destruidas. Solo se quedaron los ancianos porque no podían huir. El domingo, por primera vez, desde 2014, el Programa Mundial de Alimentos pudo entregar ayuda humanitaria por carretera a los habitantes del Deir La situación racial está tras la tercera noche consecutiva de disturbios en la ciudad estadounidense de San Luis, en el estado de Missouri. Menos 80 personas han sido arrestadas y la policía ha tenido que utilizar gases lacrimógenos al final de una manifestación. Los asistentes protestaban por la absolución el viernes de un policía blanco que mató a un hombre negro en 2011. No toleramos la violencia, no toleramos el vandalismo, por eso nuestras fuerzas de seguridad actuaron al momento cuando vieron a gente cometiendo actos vandálicos. La concentración comenzó de forma pacífica, pero al caer la noche se tornó violenta, algo que no aprobaron algunos de los presentes. Esta activista cita University City, otra ciudad de Missouri, y asegura que allí son tolerantes con todas las razas, creencias y religiones. El viernes, primer día de protestas, 10 agentes resultaron heridos. En los conciertos de U2 y el Sheeran, programados en San Luis este fin de semana, fueron suspendidos. A la localidad ya se propagaron en 2014 los disturbios de Ferguson, motivados por la muerte del joven negro de 18 años, Michael Brown, tras recibir los disparos de un policía blanco. La justicia, en esa ocasión, también existió